Si mis tracks te la sudante vas a quedar sin polla Ven a robarme y no te llevarás ni no, orgullo La muerte acecha y no la asimilo Ante todos tus proyectos solo proyecto fuego Mido el tiempo transcurrido por canciones escuchadas Encuentro lo bueno en lo difícil Mi historia es algo del pasado que sucede por primera vez Tu sorpresa es mi victoria, salgo por la nostalgia La duda es fotografío, cada momento pego fuego a Los álbumes, la felicidad, solo son instantes La puta 7K, tan solo es un grupo de maleantes la avalado en espiral de colegas Los que les hagan daño, ojalá se mueran Tengo mi propia proporción áurea El 100% y para a mí, el 100% para los míos ¿verdad? Sigo siendo un puto crío Quizás por eso unos me quieren y otros me quieren matar Han encontrado en estos textos conceptos bíblicos Cuando hablo de mí el sujeto es elíptico Más colgado que la ropa de entidad Más complicado que un asesino en serie Más frío que una noche a la intemperie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 Yankees en el Harbor, cuántas flores murieron por conservar ese amor. Seguir esperando el día en que las estatuas se pongan en pie. Cuerpos metálicos se anaderen al combate. Explícame: ¿Para qué quieres tan grande palacio? Si tu poca dignidad cabe en mucho menos espacio. Ante mi crio, el rey debería claudicar. Los que hacen de su propiedad las zonas públicas, creen que me conocen, creen que quieren conocerme o te aparto por torpe, quiero joder tu mundo a base de bombing, mi mano izquierda quiebra el poder si nos quieren someter hasta crear nuestra realidad creíble, bailan su danza, sublevaciones de machada esperanza, no pararán el paso de los años pero nos iremos del mismo agujero de mierda al que llegamos a España, me inspira desprecio, vivo en ella por desgracia, veo como su rehén paisajes de gran belleza que mis suelas pisan, ¿quién verá mi firma por primera vez? de escuadra la cámara de gas Y contra los cristales de mi ayuntamiento ¡Perdada! Tanta farsa cansa, traen rap para las fans Traps que enseñan más pata que un gancho aparición debe ser comentada Como la felicidad de que me la coma doblada Una fija de mierda de la infancia Malcriada, educada en la tolerancia Vive en la ignorancia En la me lo será correspondido Más que en apariencia Voy a derribar tu segunda residencia por ti. Consumes porque vives o revés La referencia no es plaza Cataluña sino el corte inglés